Cuando Eric Ward vio que su amigo John Joyce y su padre decidieron tomar la oportunidad del negocio que le presentaron, no quiso quedarse atrás y endeudado y con miedo, pidió a su padre que le prestara dinero para ingresar. De eso se trata este libro, de la experiencia de Eric Ward de convertirse en un profesional del mercadeo en red. Este proyecto se debe tratar como un negocio. Puede que tengas mentores no adecuados, pero recuerda que este es tu negocio y solo tú y tú Eres el responsable de tus resultados. Debes tener enfoque y puedes obtenerlo de los expertos del negocio. ¿Te sientes inquieto, insatisfecho? ¿Sientes que debe haber una mejor manera de hacer las cosas en cuanto a tu trabajo? ¿Y a la manera en que te ganas la vida? Sí, hay una mejor manera, pero es diferente a la que te enseñaron en la escuela. Ahora veamos, ¿cómo sería la profesión perfecta? Las personas usualmente comienzan por nombrar lo que no quieren, es decir, sin jefe, sin desplazarse al trabajo, sin reloj de alarma, sin empleados, sin políticas, sin compromisos, sin discriminación, sin requisitos educativos. Luego ellos hablan de lo que promete la profesión perfecta. Y es algo positivo, gran producto servicio, ingresos ilimitados, ingreso residual, disfrutar de la gente con quien se trabaja, libertad de tiempo y algo que valga la pena. El mercadeo en red no es perfecto, solamente es mejor. Hay crecimiento personal, muchos beneficios, puedes contribuir a causas loables, es de bajo riesgo, bajos costos de inicio, resistente a la economía, beneficios fiscales y es divertido. Podrían haber más atributos, pero para empezar, imagina poder disfrutar de una profesión con todos estos atributos. Ahora veamos las categorías de los tipos de empleo. Hay profesionales de cuello azul. Un profesional de cuello azul es el que trabaja para arreglar algo, hacer algo, limpiar algo, construir algo o dar servicio a alguien. En mi vida he disfrutado de muchas profesiones de cuello azul. Existe cierta satisfacción por un trabajo bien hecho. Pero esta es la gran pregunta. ¿Puede un trabajador de cuello azul Cumplir con la lista de profesión perfecta puede cumplir con algunos atributos, pero la respuesta obvia es no. Ahora miremos los profesionales de cuello blanco. Es una persona que es empleada por alguien más para realizar actividades distintas a trabajos manuales o ventas. Hay dos tipos de personas que realizan este trabajo. Están los triunfadores, que son las personas que quieren desempeñarse en el más alto nivel, son ambiciosos, motivados, sinérgicos. Y están los escondidizos. Estas personas que odian la política, pero aún así necesitan de su trabajo. No sobresalen y se esconden. Y vuelve la pregunta. ¿Puede un trabajador de cuello blanco cumplir con la lista? De nuevo, la respuesta es no. Ciertamente no en muchas tareas. Ahora hablemos de las ventas. Algunas personas escogen alejarse de ser un empleado y comienzan una carrera en las ventas. El vendedor típico tendrá un periodo en el cual... Todo le sale a la perfección. Todo lo que tocan se convierte en oro y ganan muy buen dinero. Compran una casa nueva, carros nuevos, inscriben a sus hijos en las mejores escuelas. Compran un hogar para vacaciones, lo compran todo. Cuando la economía entra en recesión y ya adquiriendo un gran estilo de vida que han desarrollado 40 horas a la semana, no es suficiente para pagar las cuentas. Así que suben a 50 horas por semana. Y después 60. Y después 70. Puede ser muy agotador vivir bajo este tipo de presión durante un largo periodo de tiempo. ¿Puede la profesión de ventas pagar las cuentas? Claro. ¿Puede cumplir con la profesión perfecta que hemos descrito antes? De nuevo, la respuesta es no. Ahora miremos un dueño de un negocio tradicional. Algunas personas optan por el gran sueño de construir su propio negocio en el que son el jefe y toman todas las decisiones. Pero esta es la realidad para la mayoría de personas. Primero, usan sus ahorros, toman deudas nuevas y muchas veces piden dinero prestado a sus amigos y familiares para poder comenzar. Dos, incurren en más deudas en forma de rentas y garantías personales por todos lados. Tres, ahora, en lugar de enfocarse en lo que son buenos, tienen que hacer de todo para mantener el negocio. Cuatro, batallan. En lugar de ser dueños de su propio negocio, el negocio es dueño de ellos. 5. Llegan a un momento en el camino en el que su negocio tiene éxito o bien fracasan en el intento, en muchas ocasiones declarándose en bancarrota, y tomando de nuevo un empleo de ventas en un ambiente corporativo. Es muy claro que ser el dueño de un negocio tradicional no puede cumplir con la lista de la profesión perfecta que hemos descrito. Ahora miremos un inversionista. ¿Qué necesitas para poder ser un inversionista? Dinero, ¿cierto? Si no tienes mucho dinero, será muy difícil ganarse la vida con las ganancias sobre tus inversiones. En especial, tratas de ser conservador para reducir el riesgo de tener pérdidas. A unas cuantas personas les va bien, por lo menos una que otra vez. Hay personas que han perdido y después ganado. Es difícil obtener un rendimiento garantizado cuando tú no tienes el control. Después de una gran pérdida de precio en las acciones de una compañía que cofundó Edipore, había perdido su dinero. Estaba acabado. ¿Podría haber sido más inteligente? Sí. ¿Cometió errores? Claro que sí. Pero aquí está la lección. Si vas a ser un inversionista, debes aceptar que de vez en cuando las cosas se saldrán del control. ¿Es incluso posible tener la profesión perfecta? La respuesta es sí. Pero para llegar hasta allá se necesita entender que todo está cambiando. Los viejos modelos de compensación están muertos o están muriendo y estamos pasando por el más grande cambio económico de todas nuestras vidas. Te invito a que veas los videos que hacen referencia a los otros capítulos de este libro.